a todos. Eh, les cuento que esta vez hemos salido de Pinamar, hemos cruzado la frontera y llegamos acá, estamos en Moreno, provincia de Buenos Aires, pero no estoy sola. Estoy conmigo, querido, casi familiar, mi vida Alejandro Baradi, él es músico, y nos va a contar un poquito su, su, su experiencia, su motivación, porque el bloque que nosotros estamos hablando y que tanto me gusta es el de conectados con el alma. Ahora yo le voy a preguntar a él Ale, eh, vos dirías que la música eh, va en tu ADN? Sí, claro este, Nací en un hogar de música, con música todo el día, se escuchaba música eh, partituras, instrumentos, reuniones familiares, todos haciendo música y bueno, creo que eso arrancó desde muy chiquito, lo tengo como un recuerdo de la infancia se fue metiendo de a poquitito y bueno, creo que es algo por lo que a mí eh, en el tiempo fue madurando adentro y hizo de que yo decidiera eh, hacer música. ¿Vos, ¿Fue una decisión tuya o fue como algo que ya estaba no. medio... No, fue una decisión mía. Yo estaba en sexto grado, séptimo grado. Recuerdo a mi padre que se estaba preparando para un concurso y llegaba de trabajar. Este, con el tiempo me di cuenta que ese momento donde él se ponía a tocar todos los días era cuando llegaba de trabajar a las 5 o 6 de la tarde y bueno, se sentaba en una silla y practicaba. Y tengo la imagen esa como primera imagen, eh, digamos, en mi, en mi memoria de mi viejo tocando el instrumento. Y después también recuerdo que salíamos de casa, paseábamos. Y los vecinos le decían, este, qué lindo lo que se escucha, que esto que entonces ahí, papá, decía, ver, ¿no? me estoy preparando para un concurso, y creo que la música estuvo siempre, ¿no? Porque antes de que yo tuviese memoria, seguramente, la eh, música, no, no tengo música. Seguramente, seguramente. Eh, yo, eh, me, me, me pongo, vos sos una de las pocas personas que conozco que tenés la bendición de, de trabajar en lo que amás. No es cierto, porque no solamente te dedicas a la música, sino que además tienes el placer de, de hacer docencia con la música. Sí, a mí me gusta sobre todo la música. Eh, la música tiene muchas ramas, digamos, muchas, muchos caminos donde uno puede transitar con la música. Eh, tiene el de ser intérprete, docente, melómano, en fin, hay, sin fin de cosas cosas. Bueno, eh, vos, yo creo que vos sos uno de los pocos privilegiados que viven de la música, o sea que pueden vivir de lo que aman. Sí. ¿Cuál es tu sentir con relación a eso? Eh, sí, eh, por suerte tuve una vocación desde muy chico que fue la música, y bueno, se fue dando como para que yo pueda vivir de la música. Eh, Porque la... además hacés docencia con eso. Sí, sí, sí, sí. En realidad cuando yo era chico quería ser instrumentista, quería ser violista. Pero bueno, en el transcurrir de, lo, de, lo, de los años se me fueron abriendo otras puertas y, y bueno, hace más o menos 20 años que estoy con la docencia, con, con niños y la verdad que es muy lindo, es muy gratificante. También. ¿Y trabajaste en una orquesta grande? Sí, estoy en la orquesta estable del Teatro Colón y aparte soy coordinador de la Orquesta Escuela de Urlingan y maestro preparador de la Orquesta de la Sinfónica Juvenil también del municipio de Urlingan. Todo música. Sí. En diferentes facetas, pero, pero sí, todo es música. Ahora, ¿tu conexión? también tiene que ver con tipo de arte porque vos, tengo entendido que vos además te gusta la pintura te gusta... Sí, es como que todo cambia en la vida a mí me gusta me gusta la música me sigue gustando la música pero ahora no me siento tan atraído por, por, por ser intérprete sino que me atrae mucho más sentarme en un lugar y escuchar la música que hacen otros o sea, ahora estoy en la etapa de de que la música me venga desde otro lugar, no, yo subido a un escenario haciendo música, este, disfruto mucho de la mucho gente, muchísimo más, ahora, ¿no? más decir, claro. voy a un concierto, escucho, eh, alumnos, orquestas de escuela, profesionales, videos, y me siento y la verdad que hoy por hoy eso es lo que me, que me gusta. Y también pasa con el estilo de música que uno va escuchando durante los años Durante una época escuché mucho el clasicismo, después barroco Y ahora estoy haciendo como una regresión en el tiempo Y estoy escuchando mucho gregoriano este, A raíz de, de la música gregoriana, que es la música donde nació la polifonía este, Se mandó José latín Los orígenes de la música y bueno, estoy con eso, un sí. poquito de pintura, un poquito de latín, uh -huh. un poquito de música, y con eso que no diga ¿Vos eh, dirías, por ejemplo, que pudiste que... cumplir sueño a hacer música? Sí, claro Un sí, sí. sueño, sueño es... tuyo, lo cumpliste Yo tenía como un objetivo muy, muy importante durante mucho tiempo que era este, Entrar en la orquesta de Teatro Colón Y bueno, lo pude conseguir, lo logré Estoy, sigo estando ahí y ahora me pregunto, bueno, a ¿Habré hecho bien? ¿no habré hecho bien? ¿Habrá sido eso? Bueno, pero en su momento era lo más importante. No, seguramente fue todo perfecto para tu vida, porque, bueno, evidentemente ahora vos estás disfrutando de la música y, y sí, además la disfruto desde otro lugar. La transmitís ¿eh? de alguna manera, porque, bueno, todo lo que vos aprendiste se lo vas transmitiendo a tu salud. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, para mí algo que es muy importante que es eh, primero tener una vocación. O sea, la persona que tiene una vocación es claro. como que es, ya es un este, privilegiado en la vida. Sí, porque no todo el mundo la conoce. Exactamente. Entonces, bueno, el hecho de saber qué es lo que uno quiere hacer te facilita mucho las cosas. Y después creo que... Que vos, que, que vos Cuántas horas estudiabas? Sí, no, un montón y sigo estudiando, sigo estudiando y sigo dando batallas de instrumento y, y sigo tratando, trato de conseguir cosas nuevas sí. o cosas que, que a mí me gratifiquen, no porque cuanto uno más también conoce el, el ser con el estar conforme con uno también es más complicado. ¿no? Sí de que estás conforme con vos mismo es más gratificante que todavía, sí. Sí, sí. sí, no me puedo quejar de ese creo que es el sueño que ¿no? vida sí. estar conforme con, con lo que uno hace estoy conforme, pero tengo mis conflictos también, ¿eh? bueno, pero con eso como todo <risa> creo que todos los tenemos, <risa> todo lo tenemos pero... todos los tenemos pero bueno, así bueno. bueno, yo te agradezco un montón que me hayas recibido acá en tu casa y así cerramos Acá Villa Fortunato para ADN Emocional de Radio Mix.